El 1 de mayo no podremos salir a la calle. No podremos expresar la rabia por la situación que atraviesa la mayoría de la clase trabajadora. No podremos protestar por el sufrimiento de tantas personas que han perdido su trabajo o sus casas, o que no tienen para comer. Tal vez por eso, hoy es un día para recordar. Para recordar cuánto nos necesitamos unos a otros. Para recordar, ahora que todos necesitamos de los servicios públicos, cómo hemos ignorado durante décadas a quienes luchaban por defenderlo. Para recordar, mientras aplaudimos en los barcones, los ciegos que hemos estado mientras privatizaban la sanidad pública. Para recordar que los que siguen en la brecha son esos trabajadores y trabajadoras precarias, con contratos basura. Ellas y ellos son quienes siguen manteniendo los hospitales supermercados, la limpieza, el transporte o la agricultura para recordar a todas las trabajadoras invisibles que se dedican a los cuidados o a trabajar en los hogares o en el campo para recordar cómo toda la soberbia capitalista se derrumba como un castillo de naipes cada vez que el estado tiene que salir al rescate de las empresas privadas. Para recordar que los grandes financieros que se consideran el centro del mundo, los que se llevan la mayor parte de la renta mundial, simplemente no son esenciales. Hoy es, sobre todo, un día para pensar en el futuro. Para pensar que lo público es nuestro, de todas y todos, no de los gobiernos ni de los bancos. Para pensar que una clase trabajadora unida y que se ayuda es la única respuesta contra este sistema económico depredador y criminal. Para pensar en construir redes de solidaridad y de apoyo mutuo. Para pensar que tenemos que olvidar el mito del crecimiento económico y que debemos cuidar la tierra para ofrecer una oportunidad a quienes vengan detrás de nosotros. Porque cuando todo esto termine, no habrá normalidad a la que volver pero tendremos un futuro por crear. Aprovechemos la ocasión.